Nosotros seguimos lamentando la actitud de esos valiosos luchadores, porque para nosotros son eh, personas que merecen mucho respeto. Pues son muchachos buenos, bien intencionados y cosas, lo único que están equivocados en la forma de que ellos quieren que los problemas se resuelvan. Eh, San Francisco de Macorís, eh, agraciadamente,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 Daño con quema de goma, daño, daño con basura en la calle, daño con, con tumbar árboles, daño con encapucharse, daño con salir a, con un peaje y, y hay otro ingrediente ahí que yo no lo voy a decir, pero es que no se produzca. ¿Verdad? Por esa razón yo quiero que ellos vengan acá o me digan dónde yo tengo que ir para de esa manera... Eh, socializar eh, los problemas de San Francisco de Macorís, que nosotros también somos dolientes de San Francisco de Macorís. No es solamente ellos que le duele a Macorís. Aquí hay muchos sectores que le duelen. Y por esa, razón, por esa razón no quieren eh, ese tipo de comportamiento, de huelga, amenaza, incertidumbre, nada de eso. Por eso deben de reflexionar. Y deberían de de buscar la vía de, de, de acercamiento hacia nosotros eh, para que nos sentemos a hablar eh, estamos abiertos, ellos lo saben eh, ajo ellos vean estos programas en el transcurso día de hoy, para que de esa manera sepa que con sinceridad siendo sinceros, nosotros estamos llamando a que nos sentemos en, la, en, en una mesa de trabajo y que formemos parte de todo un equipo de seguimiento a la cosa, que, que eso es lo que este pueblo necesita, aquí hay sectores que lo que están interesados en el crecimiento de San Francisco de Mancorea, pero también estamos mirando a otros que no, y eso la verdad que eso nos, nos preocupa un poco.